Muy buenas tardes, nuevamente sean todos bienvenidos a nuestro cuarto día de Marketing Experience Week Marketing Emocional, Marcas que enamoran. El día de hoy tenemos nuestro workshop Sabor a Marketing Nuestros expositores son Camilo Antonio Moreno, Director Creativo y CEO de Marketing Gastronómico y Bolívar Parechor Guzmán, Training Coach de Marketing Gastronómico también Marketing Gastronómico es una agencia de consultoría administrativa marketing, publicidad y diseño especializada para restaurantes fue creada para brindar soluciones exclusivamente a propietarios de restaurantes que necesitan una guía apropiada y profesional para hacer que cada aspecto de su negocio gastronómico sea aún más rentable ¿Qué es ahora marketing? Es una experiencia que busca agenciar un espacio de análisis y reconocimiento de la relación entre las emociones y la marca ¿El papel de la gastronomía moderna en la sociedad individualizada y viquera? Eh, marketing gastronómico, como ya he escuchado, es una empresa que se dedica a hacer asesoría administrativa, operativa y en marketing para empresas del sector gastronómico. Nosotros básicamente trabajamos con emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores tienen, mmm, digámoslo de alguna manera, muy buenas ideas pero poca técnica en operar un restaurante por ejemplo alguien puede decir oiga yo tengo una idea que voy a vender eh, chicharronas pero las chicharronas no les voy a poner chicharrón adentro sino que les voy a poner eh, qué sé yo alguna idea alguien tiene una idea carne desmechada chicharrones con carne chicharronas pero con carne desmechada listo la idea puede ser muy buena pero si tú no tienes el conocimiento de cómo operar tu servicio, ¿no? la mayoría de los nuevos empresarios se quiebran en el primer año. Y si no se quiebran en el primer año, o menos, ¿no? O menos. Y si no se quiebran en el primer año, van a el quinto año de operación van a decir, yo ya no quiero trabajar en esta No. Yo esto no me lo aguanto más porque estoy sufriendo, no tengo vida. Eso pasa mucho con los empresarios que no tienen el conocimiento, que no conocen el, el, el manejo operativo y también cómo distribuir, eh, perdón, cómo, cómo hacer marketing. ¿okay? Y cómo crear una marca. Nosotros en nuestra empresa tenemos dos, dos, dos líneas de trabajo. Una de las que ya les hablamos que es el, el hecho de tener... Eh, de, de hacer las asesorías específicas para los restaurantes, sobre todo para los emprendedores, y siguiendo por esa misma línea, tenemos nuestros canales de, de comunicación, nuestras redes sociales, eh, en las que hemos sido relativamente y medianamente exitosos, porque es pues, exitoso la lluvia, o esos otros que son youtubers, pues chicos, nosotros no. nosotros lo que queremos hacer es ayudarle a la gente a que entienda y a que entienda un poquito el tema que, que nosotros cobramos por hacer pero se lo estamos dando gratis en un poco, un poco ¿no? eso no es todo porque si no nos quedamos sin trabajo eh, dándole un poco la idea de cómo hacer tenemos un, un, un segmento que se llama um, okay, tenemos un segmento que se llama eh, Consejo de Marketing Astronómico donde hacemos esto generamos un poco de contenido de valor para, para el emprendedor que es nuestro segmento a atacar y además aparte de eso tenemos este otro que se llama tour gastronómico el tour gastronómico sigue más o menos la misma idea la misma idea es que, que no, eh, si alguien conoce a esta señora alguien tiene esta referencia ¿de quién trabaja en el sector gastronómico o tiene el día de gastronomía? bueno sí, eh, la señora es Vicky Acosta esta señora Vicky Acosta ha sido muchas veces eh, eh, galardonada como la mejor restauradora del país y su restaurante ha sido galardonado como uno de los mejores de Latinoamérica se llama Platino y y está en Cali eh, con ella y con varios eh, eh, restauradores de la región hemos llegado a hacer estos videos para que la gente conozca un poco la experiencia y la historia de los restaurantes y cómo pueden hacer para copiar de alguna manera Ciertas tendencias y ciertos hábitos de trabajo Para que lo puedan hacer también Es decir, no solamente copiarles no solamente, no solamente copiar ideas por copiar ideas Sino que más allá, desde el aspecto humano Se pueden hacer cosas Miremos un momentito esta idea Una de las cosas importantes es que No necesariamente el concepto de tu restaurante Tiene que ser evidente el, eh, no, no tiene que ser evidente y consecuente con tu marca Ya tiene un restaurante que es exitoso internacionalmente que se llama Platillos Voladores y que no tiene nada que ver con lo que ella le quería poner inicialmente su big idea era era, era otro, no me acuerdo, no me acuerdo que se llama. Victoria Regia Victoria Regia pero ya estaba registrado entonces no pongamos restaurante porque ya no es Siempre hay que seguir adelante, pero hay que ajustarse y acomodarse. Otra cosa importante, ella dice, es que nunca terminamos de inventarnos. Como restauradores o como empresarios en cualquiera de los ambientes o ámbitos empresariales, siempre tenemos que estar evolucionando y tenemos que tratar de generar nuevas cosas para que esas, esas, esas experiencias del consumidor sean nuevas y eso nos asegura la recompra Hola, buena tarde, ¿Cómo están? Bien Bueno, tenemos premios para los que más participen para los que mejor se porten las cámaras, 5 millones de dólares ¿verdad? Las cámaras están registrando toda la gente que participe más así que vamos a saludar a tres personas que no conozcamos ahí atrás. Saluden a la que no conozcan Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? El que no saluda todo todos los que le comemos penitencia. Este. ¿Listo? Muy bien. Eh, vamos en serio a aprender a la gente que más participa en la tarde de hoy. Tenemos un taller interactivo totalmente. Eh, vamos a tener una tarde muy productiva. Mi nombre es Bolívar. Increíblemente yo me llamo así, no es un apodo. ¿Sí? Y en redes sociales me encuentran como Bolívar. Entonces pues es un placer estar aquí con ustedes Vamos a premiar al primero en la tarde Necesito Son seis voluntarios O voluntarias Muy bien, los primeros seis es llegar acá rápido. Y Camilo se va a hacer en la mitad Para esperar Los resultados de estar por aquí Uno, dos Tres ¿Quién es el cuarto elemento acá? Por acá, por acá Uy, llegaron sí. 4, 5 y 6, pero de todas maneras venga que de pronto se gana algo bien. ¿Listo? Vamos a, a tener una sensibilización en la tarde de hoy para iniciar, ¿listo? A usted le tocó este vaso. ¿eh? ¿Usted cómo se llama? Jessica. Jessica, ¿está dispuesta a interactuar con este sabor? Vamos a tener un sabor. ¿Listo? ¿No me da miedo ni nada? Vamos a probar. Muy bien, entonces llega ya eh, hasta donde eh, ya, que ¿no? te, el camino te lo va a preguntar ¿Ya estamos? Sí, me sabor a un sí. Okay. Bueno, quiero que me cuentes, que me, que me des Pero es una frase que te inspire ese, ese sabor. Cualquier cosa, lo, no. No necesariamente lo que es que te inspire, ¿qué sensación te genera? Eh, no sé, eh, no. ¿Ansiedad? Eso es una palabra, una frase. Ah, ok. Eh, eh, la ansiedad, eh, la, no sé, estoy. Sí. Está ansiosa. Está ansiosa, eso, sí, eso. Eh, eso es una frase. Gracias. Eso es lo que quería decir, efectivamente. Bueno, muy bien, tu nombre? Iván. Iván, vamos a hacer esta prueba. Si habla de comer. Y me dijo, no, qué rico chocolate. Para si yo no era ya Bueno, ahora vamos a cambiar lo que Dime, primero, ¿qué sensación tienes? Y después me das una frase sobre ese sensible. Ah, una frase. ¿El chocolate está amargo? Una frase no tan evidente. No sé. Venga, da un momento. Este tema, lo que estamos haciendo aquí es una sensibilización, es un calentamiento mental para generar un, un poco de creatividad con, con, con, lo, con, los, con el cuerpo, ¿no? con las sensaciones físicas. La cusa dura. Por 45 millones. Es amargura, amargura. Saca la frase. Sí, sí, sí. El chocolate me amargó el día. El chocolate me amargó el día. Vale, gracias Vas a llevar. Hola, buenas tardes. su nombre? María Teresa. María Teresa, vamos a premiar la frase más creativa de la tarde. Sí. Vale. Prueba eso, María Que se que seca, es que sí, María, María Teresa, María Teresa Digo que es bien. Bueno, señal, entonces ¿qué sensación te produce en el cuerpo y en tu cabeza la miel? Una frase que te genere eso. Endulza la miel. la bien. Muy bien. Muy bien, María Teresa, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Carolina. Carolina. Cierra los ojos, Carolina ya no vamos a probar nada, vas a meter la mano derecha en este vaso con los ojitos cerrados o volática. muy bien, listo, vas a ir a Camila, ¿Qué te va a preguntar bueno, aquí no vamos a preguntarte qué sentiste, aunque si sí puedes decirnos qué sentiste pero también es lo mismo, quiero que generes una frase Pensando en esa sensación física que tuviste. ¿Qué era? La grandeza de lo simple. La grandeza de lo simple. Muy bien. Gracias, ¿Por sabes su nombre? David. David. Ok, el mismo ejercicio, Cierra los ojos, mano derecha, vamos a meter aquí en este vaso listo Daniel, el paseo me cambio la vida. Ok con eso no tenemos el PS. ¿no? Bueno Darío Darío cierto. Okay. La rudeza de la vida. La rudeza de la vida. Okay. A veces la vida duele, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Su nombre? Muy bien bienvenido. Vamos a cerrar los ojos voy a ponerte oligado listo, pasa bien a mi adiós. Ángel. Ángela Ángela ángel sabes más o menos cuál era la sensación no? cuál era la esencia de, de la es una esencia de eucalipto pero casi, casi bueno, y qué sensación ¿Qué frase me vas a regalar? Lo fresco de la naturaleza Lo fresco de la naturaleza está Muy bien Bien, gracias Si sí, había un séptimo elemento Cierro los ojos y percibe este olor Listo ¿Cómo es tu nombre? Nicolás te voy a cambiar la pregunta Porque como es el séptimo elemento Te voy a cambiar la pregunta Cuénteme un recuerdo que le traiga ese olor Cuando acampaba con, con mi familia Cuando acampabas con tu familia ¿Por qué? ¿Qué olor era? Se me hizo muy parecido al eucalipto Y era algo que generalmente cuando nos levantamos se Era con un olor muy fuerte okay era pipa corrup, no, nunca había dado gripa gracias muy bien, entonces todos los participantes vengan para acá mirando hacia el, hacia el público, vamos a exponer la mejor frase de la tarde hoy vamos a tener dos momentos creativos y los vamos a premiar a ver, eh, los que quieren que gane el compañero levanten la mano eh, que, que, sí no sea gripado. Claro. que no se ha gripado nunca la se línea, Miren los compañeros del semestre. El joven. Más compañeros de semestre. Ella, muy bien. Yo tengo compañero que se empieza. Ah, vea, bueno, me... vea. El señor, dali. El rudo de la vida. Y el compañero. Yo creo que es bueno, una ¿no? Evidentemente. Te voy a dar un aplauso. No, no, no, no. Un aplauso. Saludable. Díganle a los chicos para que le den sus datos y reclame su premio ahorita al finalizar. Muy bien. Sí. La llave del carro, ¿qué más tiene? <risa> Muy bien, entonces vamos a continuar. Eh, es un placer saludable. Nosotros venimos de la ciudad de de Cali. Este no pasa. Venimos de la ciudad de Cali, pues de antemano. Eh, disculparnos si de pronto el acento no pega muy bien ¿sí? nosotros hablamos así mira, no tenemos la curco ¿sí? y pues vamos a hacer algo, nosotros casi siempre en un auditorio uno se sienta al lado de la persona que conoce, el que mejor le cae, el de siempre. hoy como es un espacio creativo y la creatividad está Desarrollada base de sinapsis, el movimiento de las neuronas. Entonces, vamos a cambiar de puesto. Listo. Vamos a hacernos con alguien que no conozcamos. Hoy es un workshop, ¿sí? No es una conferencia. Entonces, vamos a cambiar de puesto a todos. A la cuenta de tres, que no cambie puesto, entonces se pierden los premios. A la una, a las dos y a las tres. Rápido, todos cambiando de puesto. Todos con alguien que no conozca. Muy bien. Y cuando se siente, saluda, lo dígale, buenas tardes. ¿Cómo está? Mi nombre es. Plano de tal, mi apellido está, tengo de ciudad? Listo, gracias. ¿Cómo estás? Bolívar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? y a tres personas que tengas cerca. El... Muy bien. en el ejercicio del marketing hay una cantidad de variables si sí, ustedes ya conocen cuáles son las variables del marketing hemos traído un conjunto de ellas para que analicemos un poco desde las 4P tradicionales y unos aspectos que rodean esas 4P a nivel organizacional todo enfocado a un mercado objetivo ¿quiénes estuvieron en la charla del día de ayer? muy buena charla ¿no? Sí, aprendimos ahí el, no, el que no hacer en materia de segmentación ¿Sí? hoy hemos traído algo un poco complementario pero desde el punto de vista gastronómico bien desde la perspectiva del producto ¿sí? allá en Cali nosotros estuvimos en un evento en la Universidad de César allá yo me gané un premio me gané un bono de esos productos llamados o de la marca Bajo Cero son un conjunto de jóvenes que han emprendido un negocio en donde eh, su negocio es crear comida gourmet pero no tienen un lugar tienen un excelente producto que empacan al vacío ultracongelan y se lo llevan a las casas a las personas son productos gourmet espectaculares sí, hay desde preparaciones a base de pollo cerdo res y vienen con su respectiva salsa tipo gourmet yo quiero traer esto como un ejemplo porque me pareció una innovación en cuanto a producto y que nos saca del mito de que para tener un buen producto hay que tener un buen lugar físico ¿sí? estos muchachos venden a domicilio por internet y venden un excelente producto ahora, complementando el plan de marketing está la variable precio ¿sí? todos conocemos el vuelco que dio McDonald's a nivel de precio y su estrategia enfocada al mercado colombiano Productos de ellos fueron eh, Diseñados y rediseñados Para la cultura colombiana La cultura como un aspecto Bien importante relacionado con el marketing Ahora En términos de plaza Ustedes conocen un lugar llamado eh, Andrés Carne de Reyes ¿Cierto? Un, un anticoncepto del lugar ¿sí? Desde la estética eh, Digamos que nadie se imaginaría Un espacio como ese Y desde la perspectiva De promoción Está eh, en crecimiento una microfranquicia llamada cosecha. ¿La conoce? En Cali pega mucho cosecha, cierto, por el calor. No sé aquí en Bogotá qué tanto cosecha hay. ¿Sí? el concepto ha gustado porque eh, las preparaciones a base de fruta, frutas, lo natural, es un concepto que está muy de moda. Y esto ha crecido en, en, bajo la estrategia de la microfranquicia y ha tenido una estrategia promocional es bastante destacado. Ahora, en las estrategias del marketing hay que tener en cuenta las variables externas que están alrededor de la organización, ¿cierto? Y a eso se le llama entorno. El entorno para cualquier negocio de la gastronomía eh, debe analizarse desde lo demográfico, por ejemplo, si ¿sí? el crecimiento poblacional, desde lo político. Sí, desde la situación actual desde lo económico, geográfico cultural y social todos esos aspectos vienen a tener una relación directa ¿sí? con eh, la organización en sí, ninguna de esas variables está bajo el control de la gerencia, del emprendedor entonces es a materia informativa y hay que tenerlo como una influencia de manera indirecta ahora en el mercadeo eh, el lenguaje del cerebro funciona y está estudiado en el neuromarketing a partir de generar atención, estimular el deseo y justificar el mensaje para poder resolver el taller que vamos a hacer en contados minutos. ¿sí? Entonces, recordemos: generar atención, estimular el deseo y justificar el mensaje para que haya la acción, la compra. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué están tan callados? están enojados bien, en el aspecto de la atención entonces, vemos el reconocimiento el entendimiento de lo novedoso lo comprensible y la expectativa que se genera a través de una estrategia de mercadeo. segundo la parte emocional, aspectos que tienen que ver con el involucramiento, la expresión de emociones miren lo importante del ejercicio de ahora y es estar expuestos, cuando uno llega a un, a un restaurante se expone a lo ácido del servicio que se pueda prestar ahí. Muchas veces se encuentra uno con la acidez de la mesera que tiene muchos problemas personales. ¿Sí? ¿Cuántas empresas nos piden asesoría de servicios? Camila, ¿es la asesoría que más nos piden? Miren, necesitamos, necesitamos que la gente tienda bien, Bolívar. Es que miren, son, son muy malacarosas, no atienden, no saludan, no son atentos. ¿Sí? el amargo que tiene a veces el encontrar eh, problemas con el producto pero también está lo dulce que puede generar aspectos como el lugar nosotros asesoramos un negocio en Cali ubicado en una torre eh, del sector salud y es un negocio con un concepto femenino es un concepto vanguardista porque el lugar 100% está diseñado para la mujer y todos los productos que aquí se venden están diseñados para ellas Ustedes, Las sillas son blanquitas Todo está adornado con flores Está diseñado Para que ellas se sientan bien Ahora, ¿por qué el arroz? ¿Sí, ¿A quién le tocó lo del arroz? ¿Sí? Porque esta es la materia prima De lo que maneja la gastronomía ¿cierto? Los alimentos ¿Sí? Los alimentos en crudo son parte esencial Y uno de los aspectos Con que más luchan los restauranteros es para que esto que se le llama materia prima les brinda para que esto sea bien tratado, porque el producto es muy bueno, el servicio es muy bueno, el lugar es muy bueno, el producto es muy bueno, pero del mostrador hacia adentro hay cantidad de problemas, por ejemplo, sobre costos. Esto de la arroz puede parecer muy simple, pero por ahí se nos puede ir el dinero a los que queremos montar negocio en el tema gastronómico, ¿sí? En cómo usted corta la papa cómo miden los rendimientos de las proteínas esto del arroz se le puede medir el rendimiento y se pueden sacar porcentajes estándar para poder determinar cuál es el rendimiento promedio del arroz ¿Sí? y los que están pensando en montar un negocio gastronómico y multiplicarlo a nivel de franquicia ahí está lo esencial el poder estandarizar los procesos y hacerlos eh, de manera útil y que se puedan duplicar muy bien, los chinches, ¿a quién le tocó esto de los chinches Sí, en la rudeza de la vida cierto a veces eh, los conceptos rudos en los lugares gastronómicos eh, los conceptos fuera de, de línea cosas que están fuera de los parámetros son los que más funcionan uno encuentra lugares, eh, restaurantes en donde necesariamente la silla no tiene que ser bonita sino que es un taco, un tronco o a veces eh, no hay sillas, hay cojines ¿Sí? en la simpleza a veces está lo más, lo más eh, exquisito de la vida ahora, la fragancia ¿sí? que era el eucalipto que, ¿a quién le tocó el eucalipto? la fragancia y esa percepción y esa fragancia que hay desde el servicio hasta la ambientación del lugar ¿sí? es parte fundamental del negocio de marketing al igual que la última fragancia ¿cierto? El joven que le tocó el Big por dijo que se acordaba del campamento fue pequeño de familia, ¿cierto? El momento de... o de amigos, ¿no? De gente muy íntima. El momento de tomar alimentos, por ejemplo, de almorzar. ¿Qué busca uno cuando va a almorzar en un lugar? Se dice como en casa, ¿no? Como en la casa. ¿Cómo la tienen en la casa? Sí, eh, con cariño, ¿cierto? Atiéndame con cariño, tía. La abuela, ¿cómo la atiende cuando usted va? ¿Sí? No le frita un sino que le frita los Le da un poquito más de arrocito, le dice cosas bonitas, lo atiende. Y usted se siente bien. Cuando usted decide ir a almorzar a un lugar y no ir a su casa y dejarse atender por gente que no lo conoce, ¿sí? Eso es lo que hay que entender desde el negocio gastronómico. Es la sensibilidad que tiene el momento de comer no estamos vendiendo tornillos ni tuercas, ni zapatos ni ropa, aunque para vender ropa zapatos hoy existen una cantidad de estrategias de tipo sensitivo donde sí debe haber mucha expresión sensitiva es en la ambientación del negocio gastronómico, ahí es donde tiene que estar a prueba toda la creatividad de hacerle sentir al cliente ¿sí? lo que uno llama en teoría del servicio al cliente momentos de verdad, cierto, el recorrido desde que la persona llega hasta que la persona paga la cuenta y decide irse. y viene la parte más importante y es que decía volver mucho más importante que decía recomendar el lugar y aplicando lo que veíamos ayer después de recomendar, ¿qué sigue? La, la interacción la interacción es que yo vaya a ese lugar a celebrar mi cumpleaños a celebrar el cumpleaños a una persona entonces aplicando lo de ayer es tener una buena experiencia con el producto compartir la experiencia con una persona y decirle mira yo conozco un lugar aquí en la séptima con 43 muy bueno, sirve una comida deliciosa pero el servicio es espectacular tuvieras ese lugar, las sillas las mesas, el ambiente todo huele rico, los meseros son súper atentos la persona que atiende en casa, todo es una experiencia y un recorrido, por eso quisimos hacer este primer momento de, eh, de experiencia porque esto es el recorrido que uno hace en un restaurante ¿sí? momentos de diferentes sabores ¿hasta ahí vamos bien? ok, entonces para complementar está el ejercicio de segmentar ¿cierto? y esta es la segmentación que ayer hablaban de que es la básica ¿sí? en términos de eh, género, eh, de edad de nivel socioeconómico de estatus ¿sí? y hay una complementaria que nosotros queremos traerles hoy y es desarrollar una marca a partir de eh, las líneas y tendencias que se viven actualmente ¿sí? en primera instancia está el fast food, que es la línea de comida saludable por así decirlo sí, es comer algo sencillo rápido pero que me alimente, que proteja mi nivel nutricional está el fast food, que es la comida rápida que todos conocemos otras líneas pueden ser la comida típica que nunca va a pasar de moda ¿sí? la comida internacional o más bien como se maneja actualmente la comida fusión entre lo típico colombiano con lo internacional y o la comida vegetariana o vegana ¿sí? seis opciones para que trabajemos en la tarde de hoy y podamos desarrollar el taller que tenemos, Entonces los dejo con camino. Aquí hay una pregunta importante que también se trató ayer, es ¿qué es branding? ¿Quiénes de aquí están en mercadeo, publicidad? No, no, no, no. Quiénes están en administración de empresas. Y quiénes son externos o están en otras facultades que no tienen nada que ver con eso. Bueno, hay otros que no sabemos de dónde están. Bueno, ¿qué es el branding? ¿Alguien de, de los de mercadeo o de, de, de las facultades que son afines a este ¿Qué tienen de conocimiento de branding? ¿Qué es branding? ¿Quién levanta la mano? ¿Tú levantas la mano? ¿Tú? Sí, me con, con marca. Marca. Otra palabra que, que, que identifique el branding. Construcción de marca. Construcción de marca. ¿Otro? Perdón. Posicionamiento de marca Otro Goodwill Bien. Otro problema Promocionar la marca Bueno, estamos de acuerdo que es el trabajo con la marca Es efectivamente, efectivamente construir marca Es efectivamente construir marca pero en el tema que nos atañe en este cuentico lo vamos a asumir como cómo interactúa una marca con sus clientes, o con el mercado, o con el mercado. No. Es una forma de administrar el negocio, porque el marketing hoy en día y en estos temas, en estos temas, en este rubro de, de la gastronomía, tiene que ver con todo tiene que ver desde cómo te contesta el teléfono a la chica a la que le vas a hacer una reservación en el restaurante hasta cómo te entrega de cero el plato todo es tu marca personal el tema de el tema de, de branding se maneja en este caso se maneja ¿qué conoce este señor? ¿saben quién es? es el socio? ¿no? Marcos de Monos. él cuando está en su show siempre dice a mí lo que me importa es el producto, las personas y los procesos. Muy buen show. ¿Pero por qué? Porque el producto es tu negocio. No necesariamente es el plato que tú eres. ¿okay? Si sí está dentro de tu producto. ¿vale? El producto te lo componemos en tres, en tres partes. Es el producto principal. Evidentemente en un negocio gastronómico estamos hablando de comidas o bebidas. ¿sí? Es el, lo que el cliente vaya a buscar a tu restaurante el producto auxiliar tiene que ver con lo que necesitamos básico para poder servirle a esas personas estamos hablando de las mesas estamos hablando de las sillas estamos hablando de todo lo que te compone el restaurante técnicamente ¿ya? si hablamos por ejemplo de la losa de la, de la vajilla eh, la vajilla puede ser un producto, puede ser un producto auxiliar o un producto aumentado dependiendo de qué tipo de vajilla tienes si tienes la vajilla normalita la vajilla de plástico la de plástico esa vaina es buenísima si esa tienes entonces ese no es un producto aumentado porque eso es lo que tiene todo el mundo pero si tienes eh, por ejemplo los platos eh, de piedra que se están dando muy de moda en los, en los restaurantes gourmet eso es el producto aumentado el producto aumentado es lo que le da un valor adicional a tu a tu, a tu, mar, a tu, perdón, a tu producto principal. ¿ya? Es lo que genera que la gente quiera ir, porque eso es lo que a mí me gustó. A mí me gustó, por ejemplo, no solamente el plato, sino que, por ejemplo, ah, ahí hay ayer para parque. En este otro restaurante no hay para el parque. ¿okay? Eh, por ejemplo. Perdón. Por ejemplo. Mmm, qué sé yo, alguna otra, alguna otra opción que tenga el restaurante que no tenga la otra. Es tu diferencial como restaurador que no tienen las demás personas, lo que le va a dar un valor para que la gente diga, yo voy a pagar un poquito más por este producto porque aquí me dan esto o esto otro. ¿okay? Las personas también son importantes para Marcos Limones. Marcos Limones habla en, todo, en general de todos los proyectos, de, todos, de todas las empresas. Las personas son muy importantes siempre y cuando estén capacitadas. Si no están capacitadas en lo que van a hacer, son esto. Suena feo, pero así es. Si tú tienes una persona en tu restaurante que no la capacitaste, primero no es culpa de él que atienda mal. Es culpa tuya porque tú no la capacitaste. No le puedes ir a gritar y decir, no está la No, así, le da por la lengua. La, la, la. No, ¿por qué? Porque tú no la capacitaste, tú eres el responsable de ese, de ese problema. Y otra cosa es que la visión compartida del negocio tiene que ser clara en, to todos, los, en todos los aspectos del restaurante, en todas las estaciones de, de comida, desde el que hace la ensalada hasta el que hace la parrilla. Tiene que estar claro que si nosotros les queremos vender una cosa específica como visión a nuestros clientes, tiene que pasar a través de todos nuestros empleados, ellos tienen que saber de qué se trata, y eso no es un papel que cuelguen en, en, en todos los negocios. Está la misión y la misión, ahí está, o si no lo guardan en una gaveta, ahí está, buenísimo. Pero tenemos que hacer que esto se inyecte en las pegas y que eso sea parte del desempeño diario de los, de los de las personas que nos colaboran en el restaurante. Ahora tenemos también los procesos, si los procesos, como decía Bolívar ahorita que tengo un poco de gripe Los procesos que tiene con los que Bolívar hablaba ahorita no se cumplen. Vamos a tener unos, unos hoyos negros que se van a consumir todos los presupuestos. Vamos a tener desperdicios en cantidades, vamos a tener una gran cantidad de pérdida. Inclusive hay gente, hay gente que tiene un restaurante y dice, "Oiga, pero yo estoy vendiendo, yo vendo, yo vendo 2 3 millones de pesos mensuales. Perdón, eh, semanales pero a la, verdad, a la verdad, mi banco no tengo plata no voy a a pagar saco y saco y saco plata ¿por qué? porque no han hecho nada de estas partes de los procesos administrativos no los tienen organizados un ejemplo claro es que muchos de los restaurantes a los que nosotros apoyamos a los que les hacemos consultoría la gran mayoría no tienen ni siquiera estandarizadas recetas cuando tú no tienes una receta estandarizada ¿alguien sabe qué es una receta estandarizada? las recetas estandarizadas es cada gramo de cada producto de cada, de cada materia prima se pone y se le pone el peso, se le pone el valor y se le pone el proceso de producción para, para generar un arroz o para generar un, unos frijoles o unas lentejas pero todo está organizado en unas tablas si tú tienes esas tablas es muy fácil sacarle el costero y saber cuánto vale tu plato lo que hace la mayoría de los empresarios de los empresarios no comer, o sea, no entrenados, es que ponen un restaurante y dicen, bueno, yo en mi plato le voy a poner unas costillas, costillas, ¿cuánto le valen? Ni siquiera piensan cuánto les costó, cuánto fue el costo del producto. Sino que van al mercado y dicen, bueno, ¿cuánto valen las costillas aquí? Y dicen, no, vale 25 mil pesos, pongamos la 23. Les ganamos. Pues no, porque si usted no está comprando y no está llevando, si usted no está comprando donde tiene que comprar la costilla, perdió. Si no está comprando donde tiene que comprar la, la, la sal, tan sencillo como eso, el aceite que usted le echa, la mayoría de las cocineras, Bolívar me, me corregirá, la mayoría de las cocineras de industriales le dice uno, ¿cuánto le echa de aceite? No, yo le echo. Ni siquiera le dice cuánto, ni te cuento, no, yo le echo un chorrito. O un chorito. Eso no es una medida. Y usted hoy le puede echar. 25 millones. y allí hay un desperdicio muy grande de dinero en estos procesos tenemos los procesos administrativos, financieros los procesos de mercadeo y la gestión humana además de los logísticos creo que todos tenemos un poco de conocimiento de, de qué se trata esto entonces no vamos a entrar en detalle en ese tema hoy en día la, el, el, la, la comunicación boca a boca ha vuelto a, ser, a estar en agua y eso se debe a la globalización eso lo sabemos también, ¿no? se ha roto un paradigma que se creó cuando estaba esto de moda ¿saben quién es ese, no? el auto fantástico, eso fue como en mi época bueno, 80 Esa, ese paradigma era que las agencias de publicidad no, haga más publicidad que igual, así eso le va a dar más ventas o sea, usted vaya y saque vaya, ponga radio y ponga, haga anuncios de televisión, ponga anuncios en la revista hoy en día eso no es válido ni no es válido porque esto se, se basaba en, en, en esquemas de comportamiento grupales hoy en día con, esta, con la inversión de estos bichitos estos bichitos nos han individualizado y nos han puesto en pelotico en pelotico para los marqueteros. Para los ya todo el mundo sabe usted que ve en internet todo. Oh. Saben todo lo que usted ve. Saben a dónde van a comer. Saben qué comen. ¿Ah? Entonces hoy en día usted no puede decir, no, es que los muchachos de 25 a 35 años son que no comen sino hamburguesa. Mentira, mentira, usted no puede segmentar así. Usted tiene que segmentar según gustos. Usted ya tiene que segmentar es con esta información que tiene Google, que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene Twitter eso es donde está la mina de oro hoy, hoy en día. Perdón, hoy en día. Esta conversación directa se hace no solamente a través de las redes sociales, sino que también la hacemos nosotros. Cuando tú te encuentras con una persona y dices, oye, tengo ganas de irme a comer un filé niño loco, la otra persona que yo la otra vez me escribe con un filé niño buenísimo, acá. hoy, hoy. Inclusive veníamos, veníamos, de la, veníamos de la Plaza de Bolívar, con Bolívar. Si sí, se llama así en serio. Eh, veníamos de la Plaza de Bolívar por la séptima y había un sitio de. Es una parrilla. Y había gente haciendo cola. Cola para comprar me en la mira, Cola para comprar buñuelos. Pasamos, ¿no? dice, si no, está muy lleno. Vamos, dos horas más tarde pasamos y todavía había cola. Eso es, eso es voz a voz. Eso no, ese señor no ha puesto un solo, un solo comercial. Eso es pura voz a voz. Y ese señor yo creo que me por ocurre 5 millones de pesos en vuelo. Violento. Eso a través de la conversación eh, humana, entre nosotros, uno con los amigos. Pero lo más duro es en las redes sociales. Cuando tú vas a un restaurante, oye, ¿a quién ha utilizado TripAdvisor? ¿Alguien? otras redes sociales que califican la de Google, Google Places que califican restaurantes y dicen, oiga, esto estuvo aquí porque usted sí. llega y inmediatamente el celular le dice oiga, usted está en, en qué sé yo, un hombre en un restaurante no sé, bueno, en Andrés Carnaver ¿qué tal le pareció? Y usted, y usted se vuelve un crítico de comida cuando antes esa gente le pagaba un billete, ahorita ya usted, crítico y eso marca una tendencia violenta, la gente Deja de comer en un sitio Si más de 10 personas dicen que estuvo maluco O que tuvo una experiencia maluca ¿Ya? Es una condición Actual que hay que tener en cuenta La base del branding La base del branding Es una relación de amistad Entre marca y consumidor Eso también es cliché Pero Nosotros encontramos un estudio donde hablan de que las, las las reacciones fisiológicas de las personas frente a las marcas que dicen amar es decir yo amo mi iPhone bueno, no tengo iPhone, pero la gente dice así, yo amo mi iPhone si tú le pones el estudio ¿qué fue lo que hicieron? le pusieron a una persona la marca iPhone aquí la marca Apple, ¿no? Apple y acá les pusieron una foto de la mamá o de la mujer o del esposo y los tenían conectados a una de estas máquinas donde miden la, la, verdad, una de la verdad miden las reacciones galvánicas de la piel la sudoración y muchas cosas que, que, se, que se ven en el neuro, neuromarítimo neuromar, y resulta que si hay una diferencia hay una diferencia grande cuando la gente dice no, yo amo, yo amo Apple y le ponen la foto de la mamá, la, la, la respuesta del perro es distinta. Pero cuando la ponen la foto de un amigo, un parcero, no hay diferencia. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el resultado de ese, de ese estudio? Que una marca no puede dejarse así solamente. Tiene que generar una amistad. Tienen que ser amigos. ¿Ya? Porque si usted logra eso, ya la dice. Usted es una marca que sea. Que sea amigo. Bueno, cuando nosotros vamos al tema del, del, de lo que vamos a hacer ahorita, cuando nosotros creamos o queremos crear un restaurante, lo primero que buscamos lo primero que hay que tener en cuenta es el, lo que se llama el Big Idea. Big Idea es el hilo conductor de todas las ideas que van a tener, eh, de todo lo que se va a desarrollar dentro del restaurante, eso nos va a mover desde a ver, es como un ejemplo, por ejemplo lo que estaba hablando ahorita Bolívar del tema de la, del restaurante que es niña, es un restaurante que es niña así le decimos nosotros entonces nosotros no podemos a un restaurante que es niña ponerle un producto hamburguesa grasosa con cosas así porque las niñas no comen eso dice la gente se sale del concepto es un hilo conductor y tiene que ser coherente y así mismo con todos los aspectos de, del de, del mercadeo, de la comunicación y de la operación. Ya nosotros no podemos forzar de poder poner, poder, perdón, no podemos poner, de, por ejemplo, gente demasiado ruda a manejar un restaurante que es niña. Tienen que ser chicos o chicas que tengan ese, esa, esa visual, que la gente lo, lo perciba así. ¿Ok? es mantener siempre una coherencia desde tu primera idea miremos otra vez el tema de, el tema de, de Vicky Acosta Vicky Acosta dice, bueno, yo quiero hacer mi, mi, mi restaurante mi restaurante es el pistolet. ¿qué pasó? le tocó cambiarlo ¿no? pero lo cambió con criterio si ella lo cambia con criterio, mantiene su idea principal, usted le puede cambiar el nombre pero su, su idea principal siempre es la misma y eso te va a dar siempre muy buenos resultados con el tema que estamos hablando aquí de las sensaciones hay una cosa que es muy, muy interesante que se, pudiese, que se pudiese empezar a explotar en el país es el marketing, el marketing sensorial hay muchos restaurantes donde usted entra y huele feo no huele a comida, huele feo se entra y huele como o a... Sea, un restaurante... a ver, por ejemplo... Por ejemplo ¿a qué, a qué, qué, ¿qué te parece que tiene que oler un restaurante? Propiedad. A quién le gusta un restaurante que comida? Un restaurante que a comida, es decir, por ejemplo, tengo una pescadería y ah, eso es comida. Eso y eso tiene que ver con tu idea y eso, y eso es, lo que te mover, esto es lo que te va a mover cuando tú tienes, cuando tú tienes que tener a la gente involucrada con tu mano. Este es, este es un tema de un restaurante es buenísimo este restaurante lo atiende en ciego. y el restaurante en este caso, en este, en este específico lo Venda, pero la mayoría de sus restaurantes están detrás de unos pelos negros son unos pelos negros y la luz está apagada usted, usted entra y el mesero está ciego, Él lo lleva a su mesa y le sirve ¿Y usted tiene que comer a menos curas ¿Qué pasa? Cuando tú no tienes tu vista entonces las demás, los demás sentidos se incrementan entonces piensen por un momento cómo sería este, esta experiencia en un restaurante donde tú no sepas qué te estás comiendo pero aún así te gusta porque es muy rico evidentemente el producto como hablábamos ahorita el producto principal está, des, está adaptado por, por sentado el producto tiene que ser bueno Porque si no, ¿para qué poner un restaurante? Si no, no, ¿verdad? pongo otra cosa Pero tiene que ser un buen producto Tiene que ser con comida rica ¿ya? Pero todo lo que viene detrás Es lo que vamos a tratar hoy Esto es Algo del tema de De cómo, de cómo fluye La comunicación Entre entre mi restaurante y mi cliente básicamente es la propuesta de valor la propuesta de valor frente al valor percibido y lo que es el valor esperado contra el valor recibido cuando tú vas a un restaurante que te dice por ejemplo tenemos las mejores hamburguesas del mundo o bueno, tenemos las mejores hamburguesas tenemos las mejores pizzas del mundo resulta que esa es la propuesta de valor tenemos que hacer todo lo posible Mira que las flechas vienen desde el restaurante todo, o sea, tenemos que hacer todo lo posible para que lo que nosotros estemos proponiendo y diciendo esto es nuestro este es nuestro producto tiene que ser tiene que llegar como nosotros lo estamos diciendo al cliente ¿por qué no? porque si no, el valor esperado no va a ser igual al valor obtenido entonces la gente se va a enojar y va a decir ¿por qué voy a pagar esto? Si esto no está bueno, a mí no me gustó me están cobrando muy caro cuando tú crees que te están cobrando muy caro Tenemos un problema de esto Ya, tenemos un problema de Que no estamos cuadrando lo que está Lo que estamos ofreciendo Contra lo que estamos dando ¿Listo? Muy bien eh, Como ya les comentaba ahora Que nosotros venimos de Cali Y pues en Cali todos nos celebramos a toda hora Yo soy hincha de la América ¿Quién es hincha de la América acá? Mi mejor equipo del mundo, ¿no? Y en chino estoy hablando yo. ¿no? Sí. Hablando de premios, yo, quiero, sí, saber sí, yo ah, quiero saber de ese lado quién se quiere ganar un premio hoy. De ese lado que diga yo. No. Es que, con ese ánimo. De ese lado quién se quiere ganar un premio. De no usted ya ganó. No, no. Ah, ¿vale? ah cosa. De ese lado quién se quiere ganar un premio. Ese es entusiasmo a mí me tiene super impresionado. Vamos a numerarnos de 1 al 6. Vamos a hacer un reality, ¿cierto? Aquí están 40 cámaras instaladas en esta casa estudio. No vamos a salir de acá hasta que terminemos este workshop. ¿Listo? Vamos a numerarnos del 1 al 6. ¿Listo? Duro, duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Muy bien, vamos a montar varios restaurantes en la tarde de hoy. En el restaurante que van a conformar los número uno se hacen acá rápido los número dos allá los número 3 acá los números 4 allá los números 5 allá y los números 6 allá rápidamente el primer grupo que forma un círculo gana a la una a la dos los número uno ahí sentaditos se pueden hacer ya les vamos a traer un material los números dos acá, ¿qué número es este? se pueden sentar aquí, están cómodos eso, muy bien ustedes yo les voy a entregar, deben tener un papelito los que tienen también, un papelito ¿lo este te salió aquí veis a allá Aquí. listo. No se me vayan no se me. ¿Qué falta de los niños? A cada grupo le salió un criterio de cada uno de esos grupos, ¿no? Te salió este y cuál otro. ¿En qué bolsa? ¿Se necesita más cartulina de color? Cada. grupo debe tener dos sí papelitos. Necesitas. Abran los papelitos para que te es líder. ¿Este es el líder? Sí, es el líder de seguridad. Aquí, Camilo, salió nivel socioeconómico y fast food. Necesitan una calculina blanca también. Ya se la grabó. Ya, ya Jóvenes y comida internacional. Comida típica colombiana para mujeres. Allá al un surco de allá fast que viene. Fast food nivel socioeconómico, ¿cuál van a Hombres, comiencen. Si lo decir ¿a si no los piensan. Tienen dos criterios para que creen una marca de un lugar, de un restaurante. Sí, van a tener 20 minutos para crearla. Mire, van a tener cartulinas, marcadores, colores. Para que creen una marca con los criterios que Camilo les va a explicar a partir de ese momento. Ya, ¿Ya les van a entregar el, el, la, la cartulina blanca. ¿Qué vamos a crear? Un segundo, vamos a crear una marca a, qué la marca. a ah, eso obviamente no les vamos a pedir que diseñen un logo porque no vamos a salirlo a buscar un computador para hacer diseño ¿no? entonces lo que, lo que vamos a hacer es que nos digan el, que nos describan el logo el, si lo pueden dibujar fantástico pero la idea es que nos muestren primero el concepto del restaurante ¿ya? que se apegue y que, y que sea válido con su. Con su, con su criterio, con los criterios que tienen ustedes allí, con la segmentación y con la segmentación y el y el, y el concepto. Tenemos la idea de marca. que quiero que me digan? Quiero que me digan de qué color va a ser, que hablemos del logo, del isotipo, del isotipo y el logotipo general. Si ¿Sí saben que es la diferencia. Ok, el logo, el isotipo es el, el, el dibujito, el muñeco, ¿ya? El logotipo es el texto. ¿Ya? Y el logo es el que compone las dos. En términos generales lo que queremos es que nos den una idea de cómo quieren que hagan su marca. Primero empezamos con ver qué vamos a hacer un restaurante. Que les guste a los, en este caso, jóvenes, es un restaurante de comida internacional y tenemos jóvenes. Entonces, ahora generemos un concepto de restaurante. ¿Okay? De eso queremos colores, queremos eh, la idea de la marca, queremos un eslogan, una frase de sostenimiento, ya, que sea vendedora y que nos digan cuál es el valor agregado o cuál es el diferencial por el cual los van a escoger a ustedes en vez de escogerlos a ellos. Okay. aquí le estamos dando dos criterios, una segmentación que es esta? nivel socioeconómico ¿ya? y estamos dándole un tipo de comida que van a vender entonces es la mezcla que queremos que hagan que le van a vender a un nivel socioeconómico específico, el que ustedes cojan sea alto medio o bajo ¿ya? para no ir en intermedios y vamos a vender comida rápida y a catar. ¿Listo? Ahora, sobre eso vamos a generar un concepto de restaurante. ¿Listo claro? ¿Estamos claros? <ríe> Sí, la idea así como dice Bolívar es que la rompa, ¿no? Es decir, hay que romper paradigmas, hay que romper paradigmas, muchachos. Nos vamos a quedar con que vamos a vender. El de la comida rápida no vamos a vender eh, perros en la séptima, ¿no? no. Hay que hacer cosas nuevas. ¿no? ¿Cómo están? <risa> Ustedes son del público. apoyen, Oye, miga, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, es público. Un aplauso para las dos empresarias representantes del restaurante. Alquilio. Es un placer tenerlas aquí, vamos con el patrocinio de Pontificio Universidad Javeriana y todas las empresas que están patrocinando este evento. Mi nombre es Bolívar, el presentador oficial de este concurso. Muy bien, tenemos a las dos empresarias, ellas le van a explicar a este inversor por qué invertir en esta idea de empresa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, venimos con un restaurante eh, dirigido especialmente para mujeres, Relacionándolo con comida típica Entonces quisimos eh, crear un lugar Un espacio especial para ellas Donde pudieran pasar su tarde Tardear Echar chisme Todo eh, relacionándolo Entonces con digamos una lulada eh, Con empanadas Con arepa de huevo ¿sí? Todo eso relacionado solamente para ellas Nuestro lugar va a ser eh, Va a ser muy femenino porque precisamente es lo que queremos, llevarlas a ellas a un lugar donde sean muy bien atendidas, eh, que se sientan cómodas, que se sientan en su casa, donde puedan poder hablar el tiempo que quieran. Eh, queremos pues, queremos ubicarlo en Bogotá, donde hay más de 4.000 mujeres de diferentes regiones. Y también queremos que como Bogotá es el centro de todas las regiones Vienen mujeres de la costa, de todos lados si en es de más, Entonces pues de pronto llevarles un pedacito de su tierra a este restaurante ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Alejandra, Alejandra y, Pilar. y Pilar. Pilar Bueno, nuestro restaurante está enfocado en comida típica colombiana Pero de manera natural, por eso nuestro lobo eh, es una orquídea la tenemos acá eh, tan típico como tan natural, típico como natural. Porque, okay. eh, nuestro enfoque va directamente hacia la comida colombiana pero pensando en que a las mujeres les gusta cuidarse queremos hacerlo de una manera más natural okay. eh, utilizar productos que sean bajos en grasa a pesar que la comida típica tenemos el concepto de que es eh, un poco pesada que es... Eh, para gente que le gusta de pronto hacer un poco de gula pero no, lo vamos a enfocar de una manera más natural con ingredientes absolutamente naturales y orgánicos en lo posible eh, eh, pues especializado y enfocado en, específicamente en las mujeres eh, el otro plus que tenemos es en nuestra variedad de postres para lo cual les hemos traído una degustación hoy tenemos una con, con relleno de maracuyá que es una fr una fruta típica colombiana para que ustedes prueben y queden encantados con nuestro producto okay. ¿cuál de todo lo que de todo lo que me dijeron ustedes, cuál es la diferencia más grande que tiene? ¿por qué, los van a, ¿por qué las mujeres de Bogotá independientemente que vengan de cualquier región del país van a ir a comer a orquídea natural? van a ir a comer a orquídea porque nuestro entorno va a ser absolutamente eh, tranquilo, se van a sentir muy a gusto en el lugar y van a encontrar un tipo de comida que no les va a hacer daño no las va obviamente no es light porque ni es fit como estamos en la tendencia en este momento pero sí va a tener un diferenciador como ya te decía que era enfocado hacia lo natural y sobre todo que vamos a tener un servicio que, que, que sea para ellas agradable y eso va a hacer que ellas, mediante el voz a voz, nos lleven eh, muchísimo más clientes porque se van a sentir muy bien atendidas. Ok, es un restaurante para ir a Cotorreal. Para ir a Curarreal. Ah, Listo. Listo, gracias. Un este primer... Unos emprendedores de aquí en la ciudad de Bogotá van a presentar el restaurante llamado llamado ¿se llama restaurante Caterina? Fusion Sensation Fusion Sensation Sensation Sensation Muy bien, recibámoslos con un fuerte aplauso a los emprendedores Fusion Sensation Un aplauso que están en la y señores No, no, si poquito para atrás, yo también lo puedo ver Muy bien Muy bien muéstrame un que hay que sensation, prueba el límite de tu paladar creo eh, buenas tardes a todos nosotros vamos a contarles un poco de, del restaurante que queremos abrir próximamente yo soy Caterine y voy a explicarles un poquito el concepto que hemos desarrollado y la idea que tenemos para el restaurante Juan luego nos va a complementar con eh, cosas más operativas y técnicas que también van a diferenciar nuestro restaurante primero lo que, lo que queremos en nuestro restaurante es que los jóvenes puedan encontrar eh, diferentes alternativas a la hora de comer y diferentes alternativas principalmente enfocadas en diferentes tipos de comida que ellos puedan fusionar a su gusto entonces básicamente la idea de, del restaurante es que van a encontrar allí ingredientes y tipos de preparación específicos de, de diferentes tipos de comida, tenemos orientales ya pues cuál va a decir específicamente cuáles son los tipos de comida que tenemos eh, entonces no es el chef el que decide qué va a mezclar, sino es el cliente el cliente decide qué va a comer eh, después de que, de que decide estos eh, ingredientes y tipos de preparaciones va a pasar a una asesoría con un chef eh, especializado que en la mesa le va a preparar y pues primero lo va a asesorar sobre, sobre el tipo de plato que que conjuga mejor los ingredientes que escogió y lo va a preparar en vivo eh, bueno, Buenas tardes eh, yo les voy a explicar digamos la parte y el diseño de... el diseño del restaurante ¿sí? entonces bueno principalmente eh, queremos ubicar este restaurante en la zona de, de Bogotá en un edificio ¿sí? para, para manejar digamos, la vista y la parte moderna con los edificios todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, uno entra en la parte del ascensor, eh, le va a ser la tira, va a ser la sala de espera, la recepcionista. Luego eh, no va a haber una pequeña muestra de arte moderno, ¿sí? Lo que le gusta a los jóvenes, todo eso. Y desde ahí ya empezamos con la experiencia, ¿sí? Porque, que le queremos eh, hacer sentir ese cliente de, de, los, de los asistentes al restaurante, ¿no? Luego están las mesas. entonces las mesas son un tipo parrilla, el chef está acá. Y acá están cada uno, pues, de, de los integrantes bueno, los baños, acá hay una zona de fotografía para el paisaje durante el restaurante aparte, en zona romántica, pues es la parte más exclusiva porque tiene un una saliente del edificio bueno, acá está el bar, la cocina, eh, la zona de fumadores y también acá una mesita de afuera entonces, bueno, acá les vamos a mostrar cómo va a funcionar el sistema de pedido de los clientes, entonces yo llego, me siento y me pasan un iPad eh, bueno, acá está, luego de, de nosotros eh, Bueno, le damos clic Y luego van a estar así Referencias gastronómicas de varios países Entonces, no sé, yo quiero Sushi, pero también quiero Funcionarlo con No sé Mexican. al, mexicano sí, entonces, listo Lo toco, listo, digo no, estos ingredientes Esto y esto, yo quiero el, eh, de México Esto, entonces yo lo trago Y el chef me hace un plato especial eh, Según mis Aquí del logo y el eslogan les quiero mencionar que eh, nos enfocamos principalmente en que queremos crear un nuevo mundo eh, al alcance del paladar de todas las personas eh, y por eso tenemos un, un mundo diferente en el que un poco combinamos todos los continentes. Eh, y pues diferentes tipos de, de comidas en una cuchara y prueba el límite de tu parada porque estamos apelando no solo a, a que las personas eh, te gusten diferentes tipos de comidas sino que también se atrevan y prueben ¿Y ¿cuál sería el eh, en general y muy rapidito ¿cuál serían los colores corporativos? ¿los qué? ¿colores corporativos? ¿los colores de cenoto? nosotros eh, estamos pensando en crear un ambiente eh, un poco oscuro y con colores neutros que nos permitan manejar estos diferentes tipos de comidas, diferentes tipos de, de sensaciones, sin que sea muy agresivo. O sea, negro y. Verde. Verde. Ok, muchas gracias. Sí. Saludos, saludos. saludos. saludos. Pues el aplauso para los empresarios. Vamos con otra idea de negocio, otra marca gastronómica denominada Mundo Burger. Así vámonos con un fuerte aplauso a Diana y Paola. pero que firmemente el botín de guerra. Muy bien, Camilo es un inversor muy importante y usted debe convencerlo de que quiero que el... lo hagamos rápido, conciso, concreto, ya porque también tenemos bastante son muchos grupos. Eh, buenas tardes, mi nombre es Diana. Nuestro restaurante se llama Mundo Burger y va enfocado a jóvenes de estratos medio-alto eh, que están interesados en conocer los diferentes sabores de las culturas gastronómicas. Eh, del mundo está sin salir pues claramente de un solo lugar que va a ser nuestro restaurante eh, por eso nuestro restaurante va a tener como unas barras que van a estar divididas eh, por, por diferentes eh, países del mundo eh, bueno, nuestro world, ¿no? tenemos eh, comparte el sabor del mundo entonces el diferencial de nosotras es que si digamos ustedes van en compañía de sus amigos o de con quien quieran estar, entonces llegan, se sientan y piden la hamburguesa, no sé, mexicana. Esta hamburguesa tiene sabores específicos del lugar y aparte de todo te ponen, no sé, un gorrito que sea mexicano y cosas así recibas al país dependiendo de la hamburguesa que pidas. Además de esto, pues la persona que cocina y como el ambiente de cada sección Está, eh, pues las personas que atienden son mexicanas, están vestidas eh, tradicionalmente igual que la parte de China la parte de Brasil eh, por eso nuestros colores corporativos van de acuerdo a cada sección eh, que uno pues que, es como, que uno tenga es como el mundo feliz de Walt Disney ¿no? todos los países del mundo resumido okay. pero bueno, sin muñequitos sin muñequitos y con comida que es lo que más sí. atrae bueno, eh, ya me dieron el diferencial el diferencial, queda claro para todos ¿Cuál es el diferencial de ellos? Yo le puedo preguntar a cualquiera ¿no? sí. para ver si entendieron ¿Para ti? No, la que no está poniendo huevo. ¿Quién me puede decir cuál es el diferencial de Mundo Burger? <risa> uh. El diferencial... El diferencial es lo que hace que la gente me, me escoja a mí en lugar de otra hamburguesería. Está muy bien, pero lo que pasa es que no sé qué tan, qué tan interesante sea para mí eh, que me pongan un gorrito mexicano para ir en vez de ir a esa hamburguesa, ir a otra. Pero el concepto está muy chévere. El concepto me gusta. Solo que como diferencial no lo siento tan fuerte pues son las sensaciones que intentamos transmitir o sea, tú irías a una sola ¿no? pero nosotros seamos damos más sensibilidades, o sea, porque quedarte con la miembros solamente puedes explorar más listo, muchas gracias ustedes gracias. están súper listos Por acá, ¿Se una, se llama ficha, negocio? una ficha, una valla y ahí el... está todo eh, Don Camilo, miren, se llama El Baro, ¿Y ¿quiénes van a salir a explicar este negocio? Eh, Nombres Jessica y, y Michelle Muy bien, recibámoslos con un fuerte aplauso Voy a parar a convencer A ese señor Camilo Moreno De que este negocio tiene una marca gastronómica que Diferente Que enamora Una marca que enamora Por embargo ¿Quieren estar para? <risa> Ay, el micrófono bueno, me lo traje el varo, mi amor solo. Bueno, entonces para empezar este es nuestro logo. Eh, todo tiene como algún significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el varo viene es como el latín del varón. Entonces es lo primero que pensamos como para que tenga, como para expresar algo. Todo tiene que ver. Entonces, por ejemplo, cogimos el rojo y el negro porque consideramos que esto como que presenta mucha masculinidad y mucha fuerza. Escogimos el toro precisamente por eso. Precisamente aquí están las manos que hacen como que represente como mucha fuerza y más porque lo está cogiendo como por los cachos entonces representa cuando un hombre, cuando ustedes imaginan como a alguien coger una persona por los cachos es porque dicen pucho o sea tiene mucha fuerza entonces es lo que estamos representando acá buscamos también como que sea eh, pues esto que representa como masculino y nos pareció que, un, que tenía que haber un logo que, que impactara mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos, eh, mi amor, solo vamos hombres. Porque es una frase que, que muchas veces después los males le dicen a las novias, como, ay, mi amor, solamente vamos a ir hombres. Entonces queremos que los manos como que se, se sientan como, primero que todo, con el logo, como que ya empiecen como diciendo, bueno. Es, y aparte consideramos que es un logo que nos olvida muy fácil. Yo creo que ustedes no lo van a olvidar desde ya y ya, entonces que cuando lleguen al lugar se sientan así súper identificados desde el principio, y como eh, Buenas tardes, mi nombre es Michelle Buenas tardes Camilo, yo soy la gerente del restaurante Paro eh, vengo a presentarles mi propuesta claro, cuando tú llegas ¿qué es lo que vas a encontrar? primero un shot de tequila, eres tamparón para tomártelo ¿Sí? nice. <risa> ay, ay, ay. bueno, si lo eres esto es lo primero que vas a recibir Luego del shot de desfile, atención por mujeres, dime si no te encantan las mujeres. Ok, sí. Estas mujeres son especializadas en nuestro restaurante, son mujeres hermosas, voluntosas. ¿Sí? También tenemos la flaquita para el que le guste la flaquita. En, en nuestro ambiente es rústico, contamos con sofás muy cómodos, así como estás sentado vas a estar mejor, porque son de cuero. O sea que si sudas eh, se limpia rápido. No se sé ve ahí engrosos. Sí. Eh, nuestro ambiente es cálido, tenemos luces mucho más bajas. Esto genera como un poquito más de confianza entre ustedes para que hablen. Tenemos una zona de juegos, una mesa que tiene para zona de fuerza, sí, para hacer pulso. Tenemos billar. Tenemos en nuestras zonas de juegos Refill para cerveza A ustedes los hombres que les encanta la cerveza Pueden llegar ahí Algo que se me olvidó contarles Aquí solo atendemos mujeres Aquí las mujeres me... es ¿Por qué estamos acá nosotros? Porque estamos exponiendo? Solo atendemos mujeres Nuestro personal son solo mujeres Para ayudar y mostrar la verraquera Que tenemos las mujeres Para que él no entienda el concepto de verraquera Ser fuertes, así como nuestro hogar lo quiere ser eh, tenemos pantallas, les encanta ver fútbol, entonces siempre vamos a estar muy atentas para su servicio en cuanto a los partidos que estamos programando. El refill de cerveza, como le comenté. Y nuestra, nuestra comida tiene una variedad de picantes. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Tenemos un estilo rodicio, pero con concepto mexicano. Entonces... Viene el mesero, llega a tu mesa y te brinda un poco de carne, de la que es el corazón de pollo, lo que se tenga en el momento. Al brindarte esto en la mesa siempre vas a tener diferentes tipos de picantes, pero yo le voy a presentar los nombres de nuestros mejores picantes porque solamente nos especializamos por tener los mejores picantes. Y es primero el infierno, que es un poquito más suave pero el más picante es mi novia me pilló. Entonces cuando ustedes pidan ese picante, <risa> va a ser el hit. O sea, si van a detectar tres litros de agua, me piden a mí la jarra directamente, yo les voy a colaborar. <risa> <risa> eh, Camilo tomó agua cuando dice <risa> mi novia me pilló. Dentro de las bebidas que tenemos, eh, todas las bebidas están presentadas con una jarra de medio litro porque ustedes como que el vasito normal no les sirve nunca quedan tinos. Entonces decidimos una jarra de medio litro, pero esto nos va a identificar porque las vamos a tener personalizadas. Tenemos un equipo creativo justamente en nuestro restaurante que se encarga de personalizar dichas jarras y te las entregamos en el momento. Estas jarras, que van a crear? Una membresía para cada hombre. Que va a contener descuentos cada vez que la lleven y va a tener... Eh, van a ser reutilizables, entonces vamos a ayudarle al medio ambiente, somos una empresa comprometida con el ambiente. Las cervezas que manejamos solamente son internacionales, nuestro target son hombres y comida internacional. ¿Sí? A la despedida, ¿qué es más lindo que un besito? Entonces, no es nuestra factura, vamos a tener el peso pintado en nuestra cajera, que es hermosa, hoy no se encuentra, pero... <risa> Yo pensé que Estamos y despedida claramente por todas las meseras para nosotros el servicio es lo más importante. Entonces, desde el que llegas hasta que te vas, nuestras meseras te van a atender con la mejor calidad. Gracias. Este negocio se llama. Eh, se llama. Eh, W.R. Buffet y va a ser presentado por por María Paula y por María Teresa recibamos la suerte fuerte aplauso vamos a pasar rápidamente para que nos siga rindiendo el tiempo y se alista este grupo el restaurante llamado Armando Burger muy bien entonces vamos a escuchar esa propuesta de negocio y a ese señor de que invierta ahí en, en esta marca gastronómica, marcas que enamoran en el Marketing Experience Week. Buffet, sin embargo, pues Food es de manera que decidimos acordarlo. De luego, vamos a hablar un poquito más a fondo. El eh, restaurante en sí va a tener un concepto diferente a los bufetes de ahora. Eh, uno, porque va a tener pues, comida de todos los mundos. Vamos a separar la comida eh, de manera que eh, dentro del mismo restaurante encontremos los diferentes continentes. En cada continente pues, se va a encontrar la comida más famosa de cada uno de sus países y demás. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, uno, vamos a tener un servicio excelente. Nuestros camarero, nuestros no camareros, porque un buffet, sino las personas que van a estar asesorando van a ser trilingües, porque pues, la idea es que llamemos la atención a público extranjero también y van eh, a estar siempre vestidos de manera que hagan referencia a, el, digamos que a la temática de cada día. ¿A qué me refiero con la temática? A que de lunes a viernes vamos a escoger siempre un, un continente diferente y vamos a hacer todo el restaurante en torno a ese continente. La comida se va a ofrecer de todos los continentes todos los días, pero la temática va a ser día a día, ¿cierto? Fuera de eso, los fines de semana, cada fin de semana vamos a escoger una mmm, actividad diferente. La actividad en este caso va a ser en todo lo que puedas comer de diferentes comidas, van a ser también de cada fin de semana del mes, vamos a tratar de manejar un, un continente diferente. Entonces el primer fin de semana del mes puedes comerte este plato de sushi en 10 minutos y si sí, no pagas la cuenta. ¿Sí me hago entender? concursos exactamente, vamos sí. a manejar concursos de todo lo que puedas comer porque eso llama mucho la atención a los jóvenes que es pues nuestro público objetivo bueno, eh, yo soy la gerente de marketing del restaurante entonces un poco la explicación de por qué logo, colores institucionales, Ajá. inicialmente el, el color base de, tanto de, del restaurante de la estructura como de los logos que vamos a manejar es color blanco para ¿Color? tener okay color blanco eh, una base pero al mismo tiempo también negro, rojo como colores vintage, también pues por eh, la diversidad que vamos a manejar dentro del restaurante actualmente ya tenemos un hashtag para que todos nos sigan es hashtag loverswf eh, WF para que pues miren todos nuestros platos eh, en nuestro eslogan es el el mundo en un plato, entonces también existe la posibilidad dentro del buffet que eh, el hecho de combinar diferentes sabores de diferentes partes del mundo en un solo plato. Justo, muchas gracias. El martes, cada martes, se juega la promoción de ¡Ay, qué niña! y es que varios grupos de, de varias mesas, eh, salen una persona, la que más coma, y entre ellas la persona que menos en menos tiempo eh, en la persona que más en mayor tiempo se coma la hamburguesa está catalogada y se pone en un cuadro eh, como jugador, se la más rápido no más no, lento nada, más, más lento, lento. ese jugador catalogado como un jugador ay qué niño es un es, es un restaurante eh, no solo para hombres pero sí mayoritariamente para hombres el jueves tenemos la promoción eh, de llevar a su abuelito en qué consiste esta promoción de llevar a su abuelito Vamos, está el grupo, y si lleva a su abuelito, cada abuelito pasa y le ponen la canción que sea. Puede ser reggaetón o cualquier canción. Y el abuelito que mejor baile, esa esa cuenta esa, esa, esa mesa, la cuenta sale gratis. Okay. Eh, bueno. eh, por ejemplo, nuestro logo se llama Armando Burgers. Y ¿por qué? porque escogimos como un rompecabezas en, en la burguesa. En la porque realmente hay, hay muchos restaurantes acá que ya uno dice como, bueno, le echamos toques sí, sí, como toque, a tocineta, chamuña. Pero acá realmente, como vemos en el menú, uno puede escoger más de más o menos como unos 10 y diferentes tipos de carne. Entonces, por ejemplo, siempre está la hamburguesa de resto tos y Pero a quien realmente no se le antojaría por ejemplo una hamburguesa de robalo, huevo y fijos. A mí, entonces, por ejemplo, es un tipo de hamburguesa similar o no, diferente. Solamente a él se le ocurre esa combinación, pero es un que se llama Armando Burger, ármala a tu manera Ármala a tu manera eh, eh, Esto de Armando Burger No solamente es como que tú la armas a tu manera Sino que Diferente a los otros tipos de, de hamburguesas Sí, claro, ya existe y ya lo hay Lo diferente es que estos toppings Que tú le puedes agregar No van encima de la hamburguesa Como, eh, bueno Lo base de la hamburguesa sería La lechuga, el queso, el tomate y la cebolla pero lo que tú le vas a agregar iría dentro de la carne. Entonces, otro valor agregado que tiene es que no es la carne congelada de siempre, que tú como que es de reputación dudosa, sino que primero eliges qué tipo de carne quieres, res, pollo, cerdo, eh, pescado y también tenemos vegano. Entonces, eliges la carne y a eso le agregas el topping. Entonces, digamos, eh, yo quiero maíz, champiñones y eso. Y cuando la van a asar... Entonces todo iría dentro de la carne. O sea, el pedazo de carne es donde van los toppings. Y eso es lo que lo hace diferente. Otra cosa es que, digamos, al momento de pedir la hamburguesa, eh, no va a ir alguien a atenderte, sino dentro de la mesa, como incorporado en la mesa, hay una tabla. Como con... un dibujito. Entonces, ah, eso es... <risa> entonces hay una aplicación que solamente es de uso para las personas de, o sea, que van al restaurante a comer y tú te metes y está la opción de inscribirse o de entrar entonces si no estás inscrito pues te inscribes y cuando ya estés inscrito pones tu, usar, tu usuario y lo que, para lo que va a servir esto es que digamos tú vas a acumular puntos y los puntos se van, se van a manejar dependiendo de los tokens. Entonces digamos, eh, el maíz vale dos puntos, eh, los frijoles valen un punto y eh, la mayor cantidad de toppings que le pongas van a ser los puntos. Entonces cuando le pongas más toppings, pues más puntos van a ser. Y eso como que motiva también a las personas a que le pongan más para tener más puntos. Y al tú completar 50 puntos, te van a regalar una hamburguesa con lo que tú quieres y con una acompañante Entonces, pues no sé, digamos el con el mejor amigo, imagínate una hamburguesa no con todos los frijoles y con todo lo que quieras. Eh, bueno, aparte tenemos salsas, las tradicionales, mayonesa, salsa de tomate y mostaza. Pero aparte tenemos salsa de ajo, ají, la salsa Armando Burger, que es una salsa que nadie la tiene, es súper especial. Y eh, también hay vinagreta para los que elijan hamburguesa vegetariana. Listo, muchas gracias. Muy bien, un aplauso para Armando Burger. Camilo, ya ha llegado el momento de la premiación, entonces vamos a prepararnos. Van a tener 30 segundos para que reafirmen su discurso. No semifinales sé si acá Bien, entonces va a salir un representante del negocio que vamos a llamar. Los demás vamos a escuchar atentamente porque todos los demás van a ayudarnos a nosotros a escoger el mejor grupo de la tarde aquí vamos a hacer un poco de juicio de valor en cuanto a lo que no encontramos completamente explícanos los criterios que No, vamos a ver los mismos criterios vamos a analizar más detenidamente los criterios a los que estamos evaluando que son estos ¿Okay? pero aparte de eso también vamos a ver el, el, el... vamos a a, a ver ¿Qué tan viable podría ser? Aunque yo les dije que de todas formas podemos alocarnos, ¿no? Pero es un factor que vamos a decir. Va a salir un representante por cada grupo de los que vamos a llamar de cada restaurante. Va a salir un representante del restaurante El bar va a salir un representante del restaurante Orquídea y va a salir un representante del restaurante Armando Burro. ¿Listo? Rápidamente, rápido, rápido Uno más uno, uno Sin carteles y nada, aquí, aquí Vamos a hacerle una entrevista Para que Camilo vuelva y escuche los criterios ¿Listo? Acá Ven para acá Por aquí Aquí donde está el punto rojo, muy bien Aquí, el otro punto rojo está acá Y de de, de, de quién nos falta del bar Del baro ¿Ven ¿no quieren salir? Ah, ya Michelle, ¿no? Michelle Michelle, su nombre es Rafael y Pilar Vamos a escuchar entonces 30 segundos Para que vuelvan Y en resumidas cuentas de nos digan Por qué El Paro es la mejor marca gastronómica ¿Listo? ¿Quieres? ¿No quieres empezar? Ella no quiere empezar Que empiece él porque él es el hombre de acá Listo Rafael, cuéntanos Bueno realmente Armando Burgers Es una experiencia inolvidable para empezar, tenemos las promociones de ya al abuelito, que no solamente son como entre nosotros jóvenes. Eh, tenemos, este aquella es el martes, que nos hace realmente medirnos como hombres de quién puede comer la hamburguesa más grande y en el menor tiempo. Pero más que todo, no les conté, la edición es de que el mesero va a la mesa y les pregunta al grupo que si hace ya a parría, eh, es una, una pastilla, su aminas o se lo venden en las droguerías y se la damos para que no les dé guayao al siguiente día. Entonces, para voltear lo que se tiene en la cama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué el baro es el mejor, la mejor marca gastronómica? Bueno, día de hoy? Las mujeres, la verdad es que cuando tenemos nuestros nuevos son muy pegachentas. Nunca le damos sus espacios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener ese espacio? <risa> Créanme que este va a ser el único lugar donde van a potenciar esa fuerza de hombres que tienen. Y le van a poder sacar el taquito a la novia por un día, o sea, por unas cuantas horas. Además nuestra comida es espectacular. No lo llenan así como el típico rodizo que llegan y se llenan a los dos minutos, sino que van a poder disfrutar de su guacamole, no les había comentado, que son los acompañantes de nuestros, de nuestros platos. Entonces... ¿Cuántos de ustedes a veces quisieran pasar un rato con sus amigos? Porque tienen tanto tiempo invertido en la novia, en el estudio y no, no encuentran un lugar apropiado para ustedes. ¿Cuántos? ¡Alcen la mano! Y... listo. Ahí está. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, a todas las mujeres que nos van a visitar en el restaurante, estamos seguros que se van a fidelizar con nosotros porque les estamos ofreciendo... Una comida típica y natural. Eh, ustedes van a disfrutar de la mejor atención. No les ofrecemos ningún punto adicional porque sabemos que nuestra comida es lo más importante, el servicio es lo más importante con ustedes. Y estamos ofreciéndoles un producto de excelente calidad y que más que una comida típica que todos queremos comer. Señores. Ah, bueno, bien, aplauso. Un aplauso para todos! Muy bien, Camilo, quiero que redondeemos nuestro taller. Cuéntanos desde tu perspectiva como publicista, ¿cuál de esas tres marcas es la que tú crees que enamora, como dice nuestro eslogan del, eh, del, del evento, ¿no? Marketing marcas que enamoran? Y cerrando ya este taller, Sabora Marketing, de parte del marketing gastronómico, eh, recuerde que mi nombre es Bolívar, Camilo Bolívar. les agradezco mucho. Y pues lo dejo aquí con el inversor que nos va a decir cuál fue la marca que más enamora Bueno, la verdad, cliché. No, es muy difícil escoger. Para mí, para, para mí desde el punto de vista de un inversor, yo escogería Okay. Tengamos esto en cuenta, vamos a cerrar. Todos estos... Este trabajo que se hizo estuvo muy bien, me gustó muchísimo, me mandó burger, les voy a copiar la idea, les mando un billete. Me dejan los datos. Eh, también me gustó, Están, por eso estuvieron todos acá. Pero quiero que se lleven una cosa para la casa, el día que quieran hacer un, em un, un, un emprendimiento. Hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar por fuera, hay que, hay que siempre estar pendiente de, tener, de generar una buena experiencia pero pensando en lo que nosotros queremos vender, hay que conocer al cliente para poder hacerlo ¿ya? más que todo más, más de eso es entender ¿sí? es entender al cliente, ya Ustedes saben porque el marketing se trata básicamente de eso, yo no les voy a decir que 2 más 2 es 4, eso ya lo saben pero lo más importante de todo esto es que se haga con responsabilidad y con responsabilidad por su dinero y con responsabilidad, porque en el caso de que sean ustedes, no sean empresarios, sino que vayan a operar un restaurante o a ser publicistas o marqueteros o mercadólogos o como le queramos decir, el que le va a manejar la marca y el branding a un, a un, a un, un restaurante, a un, a un negocio gastronómico, tiene que tener respeto por el dinero y por la inversión y los sueños de la persona que está invirtiendo. No sé no más. muchísimas gracias. Muchísimas nos invitamos gracias. A que nos acompañen en un delicioso Perfecto. refrigerio con los materiales. Eh, Por favor, la presentación El patrocinio del paro. Con los <ríe> monitores que están afuera, la gente del paro que ganó. Muchas gracias.